Buenos días familia, espero que todos estén súper bien en el día de hoy Cada día se acerca más Galactus a la isla Y el evento está muy cerca ¿Será que Galactus vencerá a los superhéroes de Marvel en el evento? ¿Y debamos dejar atrás la isla de Apolo por siempre? Todo eso y mucho más estará en este video, Hermanos, no se pierdan nada de todo lo que vamos a contar ¡Vamos!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 las diferentes fases de Galactus ya se encuentran en el juego El cuerno propio del gran Galactus en su casco se encuentra justo en el océano de Fortnite Pero si nos fijamos bien, los dos cuernos ya están disponibles Uno de ellos es realmente minúsculo todavía pero ya se puede observar que Galactus está saliendo del agua poco a poco Ahora Galactus, según pasen las horas y los días, estará evolucionando su propia estatura a cual más grande. Y nadie en absoluto se imagina realmente lo grande que puede llegar a ser Galactus. En la sala del Battle Royale, en el juego de Fortnite, encontraremos la mesa donde aparecen todas las misiones, ahí mismo. Podemos ver la evolución de Galactus poco a poco. Además, también podemos ver un pequeño spoiler de lo grande que es Galactus justo detrás de Iron Man. Justo en el fondo podemos ver uno de los cuernos y fijaros cómo en realidad están los dos cuernos. Uno es gigante y enorme. Se ve perfectamente. El otro también, pero no se ve tanto. Fortnite desveló el primero de los teasers para este evento final de Fortnite al parecer se trata de una pantalla de carga del juego donde aparecen muchos autobuses volando y Galactus en el fondo existe una teoría muy grande acerca de esta imagen y es que fijémonos que vemos 6 buses en la imagen y hemos descubierto que en la isla normalmente ya hay 6 autobuses los mismos que aparecen en la imagen. Tenemos dos autobuses reparándose dentro de Stark Industries. Más cuatro aparcados. Pero, ¿y si sumamos el autobús que sobrevuela la isla? Hacen un total de siete autobuses. La teoría que os voy a contar nos muestra... ...que serán los visitantes de nuevo los que regresarán a la isla para conducir los autobuses... ...si el autobús que sobrevuela la isla también cuenta como uno de ellos... ...podríamos confirmar esta teoría... ...porque serían exactamente siete los autobuses... ...haciendo referencia lógicamente al grupo de los siete. ...recordemos que solo tres del grupo de los siete han sido revelados... ...todavía faltan cuatro de los visitantes... El grupo de los siete por descubrirse Hasta ahora sabemos que está Paradigma El científico y el visitante ¿Creen que después del evento final De esta temporada Quizás descubramos alguno más del grupo de los siete ¿O es que Fortnite no quiere revelarnos Nada más acerca de la historia del juego? Tenemos el gran misterio De quién son el grupo de los siete Realmente todavía en Fortnite Quizás pronto... Tengamos respuestas Muchas pistas Nos indican que el Helicarrier Estará llegando encima de la isla Antes del evento Y es que esta filtración lleva muchísimo tiempo Por internet De hecho nosotros mismos subimos un video Hace tiempo hablando de que el Helicarrier Estaría viajando por la isla de Fortnite Antes del evento pero no tendremos el Helicarrier en la propia isla de Apolo hasta que sea necesario. Hasta la batalla con Galactus. Ahí será donde el Helicarrier podrá moverse para el evento y encima, hmm, podría ser que acabe totalmente destruido. Antes del evento final, el Helicarrier se moverá a la isla del juego, se colocará por encima del mapa y ahí empezará muy pronto. El final de Apolo. Ojo a este tráiler de Fortnite que está rondando por internet. Que este tráiler obviamente es falso 100% falso Así que hermanos no es que No es que os quieran engañar Ni mucho menos es que alguien Se ha molestado en crear Un fanmate de lo que podría estar Sucediendo icónicamente O irónicamente en la Gran batalla final Es como contar una teoría Pero con imágenes así que chicos No os lo toméis como que os están Mintiendo porque lógicamente No es el tráiler oficial Así que deberemos esperar al tráiler real para poder saber de lo que tenemos que protegernos Y ahora chicos, ojo, lo más interesante de todo el video Ayer Fortnite dijo lo siguiente con un nuevo texto añadido ¿Sabes conducir un autobús de batalla, cierto? Pues... En el gran evento de Fortnite, preparaos porque... ¡Conduciremos el autobús del Battle Royale! ¡Qué locura familia! ¿Sabían de esta noticia? Únete a la batalla por salvar el nexo de Fortnite y derrotar a Galactus con nosotros. Estaremos en directo el martes 1 de diciembre, muchas horas antes del evento. Así que recuerda suscribirte al canal con la campanita activada para no perderte nada y recibir notificación cada vez que subamos video o estemos en directo. Y ojalá lleguemos a los 10.000 likes para ver las ganas y el hype que tiene la Neox Army.